En este video les voy a enseñar cómo editar notas MIDI de una forma mucho más rápida. En el video anterior les enseñé que con la herramienta de lápiz podemos dibujar notas MIDI al vuelo, sin embargo en este video les voy a enseñar que existe una forma mucho más simple. Vamos a dar doble clic sobre cualquier casillero, en este caso en C3, pero ahora vamos a utilizar el teclado. Para ello vamos a utilizar Ctrl D para duplicar la nota seleccionada y observen que al darle control D, vamos a duplicar todas las notas MIDI que tengamos seleccionadas con el mismo valor y la pondrá a un lado. Una vez que tenemos seleccionada cualquier nota MIDI, podemos moverla hacia la derecha o hacia la izquierda con las flechas del teclado, hacia arriba o hacia abajo. Para cambiar la longitud en incrementos o decrementos de 16 avos o de la rejilla que tengamos seleccionada, vamos a presionar shift y hacia la derecha o hacia la izquierda y observen que vamos a cambiar el tamaño de la nota MIDI seleccionada para seleccionar la nota MIDI anterior con control y flecha hacia la izquierda observen que de una forma muy rápida puedo seleccionar cualquier nota MIDI podemos cambiar su posición sin embargo para poder seleccionar la nota MIDI anterior debemos presionar control abajo para poder seleccionar la nota MIDI anterior voy a borrar algunas notas MIDI observen que podemos mover con el teclado es decir con las flechas esta línea naranja si mantenemos presionado Shift y movemos hacia la izquierda y presionamos Enter seleccionaremos cualquier nota, en este caso he seleccionado esta nota. Entonces recapitulamos, duplicamos, cambiamos el tamaño si es que queremos que cambie y vean qué rápido podemos editar notas MIDI sin necesidad de utilizar la herramienta de lápiz. Otro detalle que no he mencionado es que podemos seleccionar todas las notas MIDI y cambiar todas las notas MIDI una octava arriba o una octava abajo. Para ello simplemente con Shift y flecha hacia arriba y cambiamos todas esas notas MIDI seleccionadas una octava hacia arriba o Shift flecha hacia abajo y cambiaremos la octava hacia abajo de una forma muy rápida. También al tener seleccionadas todas las notas MIDI podemos cambiar la longitud de todas las notas MIDI. Pero observen que algunas notas MIDI las ponen un valor muy pequeño. Para ello es conveniente que todas las notas MIDI tengan el mismo valor. Vamos a cambiar el tamaño de las notas MIDI. Ahora sí. Y observen que hemos cambiado las notas MIDI. De tamaño, todas al mismo tiempo. Bueno, en el próximo video vamos a ver las herramientas de notas MIDI que tenemos aquí.